Bueno, un placer contar con vosotros. Eh, os tengo que pedir brevedad. Eh, se va a hacer de una manera más ágil, más cercana, en el formato no de presentación, eh, sino de, de, de preguntas para que podáis ir contestándola y abierto a, al público a que también pueda eh, haceros directamente una pregunta sobre la materia. Eh, Nuri, eh, por comenzar contigo, en los desarrollos eh, sociales como cooperativa, ¿Qué dificultades os estáis encontrando eh, para acceder a puntos de, de conexión, eh, de acceso a red? Eh, ¿Os está beneficiando ser cooperativa en ese, en ese modelo más social o da exactamente igual y os estáis encontrando muchas dificultades para la tramitación, eh, desarrollo, búsqueda de dichos proyectos? Vale, pues primero, gracias por invitarnos y decir que no soy responsable jurídica porque yo, os juristas, lo sufro. Yo, yo soy responsable de del ámbito de generación, soy ingeniero. Y, y sí, y sí. Bueno, pues evidentemente que, que los problemas y las barreras que tenemos en este sentido son exactamente igual que, que vosotros vosotros ¿No? pues promotores se puedan encontrar, claro, nosotros somos una, bueno, sabéis que somos una cooperativa, ¿no?, de hecho, o sea, de, de, de, de concepto, de fondo, ¿no?, llevamos diez años ¿no? uh, haciendo lo que la directiva europea dice que son las comunidades energéticas, ¿no?, y vamos a ver ahora, ¿eh? cuando se transponga la normativa, si vamos a encajar en lo que el gobierno considera que tienen que ser las comunidades energéticas, pues para poner un contrapunto también un poco, muy rápido esto, ¿eh? decir que llevamos diez años haciendo... Esto, ¿no? ya poniendo al ciudadano en centro de la transformación energética, es un proyecto abierto, participado, con gobernanza, etc. ¿no? Y bueno, decir que evidentemente ahora pues, nosotros tenemos el 70% de los socios en Cataluña, ya somos 80.000 socios, y tenemos generación, te, hemos tenido. Tenemos plantas ¿no? de 1 mega hasta 5 megas pues, en, en otros sitios de Cataluña. En Cataluña tenemos una de biogás y, claro, básicamente queremos desarrollar proyectos distribuidos en Cataluña. Y allí pues, está pasando lo mismo que se ha dicho aquí: en muchas zonas pues, está todo uh, está a, cero, ¿no? está a cero, y en las zonas donde hay conexión posible, pues son terrenos con un valor agrícola. Cataluña es una comunidad autónoma que ha legislado en este sentido, ¿no? ha definido pues, unas clasificaciones de los terrenos y en terrenos con una clasificación de valor agrícola elevado no se puede hacer fotovoltaica. Lo que está pasando es que donde hay conexión el terreno es de valor elevado y solo se puede hacer agrovoltaica. Claro, o sea, en este sentido nosotros vamos a intentar optar por esta vía, ¿no? Decir, vale, somos una cooperativa, no tenemos beneficio, no tenemos ámbito, o sea, ánimo de lucro, vamos a intentar ir por aquí por la agrovoltaica y veremos, ¿no? Porque seguramente va a salir caro. También es verdad que ahora en Cataluña la Generalitat va a hacer una comisión de seguimiento para los proyectos de menos de 5 megavatios. Cuando vas a pedir el punto, si la distribuidora te dice que no hay conexión posible, ellos van a seguir y ver por qué. Por qué te han dicho que no, no. También vamos a intentar ir por esta vía ¿no? de, de pedir ¿no? pues, puntos de conexión y, y a ver no a ver si es verdad que Gaginer Habitat pues, hace este seguimiento. Pero en realidad no tenemos ningún tipo de, de, ¿no? de beneficio por encima ¿no? de, de otro tipo de, de, de promotor. En este sentido estamos en igualdad de condiciones malas. Gracias, Nuri, muy interesante. Dani, eh, en los últimos meses hemos visto eh, eh, multiplicar por 10 el precio de la energía en el mercado. Eh, muchos de los aquí presentes eh, son, somos o queremos desarrollar eh, parques nuevos de generación a mercado, de venta a red. Por tu experiencia, ¿qué nos aconsejas? Eh, ¿Firmar un contrato bilateral eh, para cubrirnos una posible caída brusca o es mejor aprovechar eh, eh, eh, un escenario eh, de precios elevados que parece que eh, Mercado Futuro eh, está informando de que se va a mantener elevado el precio en los próximos dos o tres años como mínimo. Por tu experiencia, ¿qué aconsejarías a los aquí presentes que estén pensando en promocionar un parque fotovoltaico de generación a red? Muchas gracias, Miguel Ángel, J. Eh, muchas gracias, a Ampier, por la invitación. Es un placer. En Olalud, ya sabéis, somos socios de Ampier desde hace ya tiempo y es, sentimos como nuestra casa y es un placer estar aquí. Eh, en cuanto a la pregunta, eh, difícil, ¿eh? Si tuviera bola de cristal seguramente estaría ya jubilado, pero eh, yo sí que puedo eh, dar consejo que, que, que creo que, que puede, algún consejo que puede servir, ¿no? Eh, y el primero es que, si os fijáis, en los últimos meses hay una tendencia de las comercializadoras a ofrecer cada vez más precios indexados, precios variables, a no ofrecer precios fijos. Eh, esto es porque casi todos estamos asumiendo que el precio va a bajar pronto. Eh, no sé cuándo, sí que sé que va a ser drástico y que va a bajar. Con lo cual, si a un consumidor yo le aconsejo, oye, no te cubras mucho a largo plazo porque el precio va a bajar, a un generador le tengo que aconsejar lo contrario. Es decir, lo que le tengo que aconsejar es, cúbrete, ahora que está alto, aprovecha el pico... Eh, y ya verás cómo lo agradeces en el futuro. ¿no? Es, eh, es verdad que hay un cierto riesgo regulatorio. Eh, sabéis que el martes que viene se van a adoptar medidas, no sabemos cuáles todavía. Yo creo que ni el propio gobierno de España lo sabe, porque depende de la cumbre que hay en, en Bruselas mañana y pasado. Hemos conocido el documento hoy de la Comisión Europea, que tampoco queda muy claro cómo, cómo intervenir en el mercado. Eh, pero sí que os diría, eh, primero, porque, el, porque más inyección de renovables, más, más generación, eh, y en unas condiciones de gas normales indican precios bajos, por lo tanto, los fundamentales nos indican que estamos pagando ahora eh, agua a precio de champán, pero esto no va a durar siempre, eh, creo que va, va a haber una bajada del precio de mercado, no sé cuándo, no sé si ahora resulta que a Putin se le escapa una bomba al otro lado de la, de la frontera y cae en Polonia, a lo mejor eh, mañana el precio sube a mil, ¿eh? no, no quiero decir que no, pero estructuralmente, eh, si vemos los mercados de futuros, vemos una diferencia y una ventaja competitiva como país en España que tenemos que aprovechar de precios en Alemania, en Francia, dice años a 80 y en España 30 a 10 años. Es decir, esto tenemos que aprovecharlo y por lo tanto mi consejo sería en la medida de lo posible, quizá no toda la producción para dejar algo de exposición al mercado pero en la medida posible, cubrirse aprovechemos ahora los precios altos que son suficientes para cubrir los costes solares es verdad que perdemos algo de ingreso a, largo plazo, a corto plazo, pero es que eh, hay un elefante en la habitación del que nadie habla que es la caribalización, es decir, a medida que inyectemos energía solar masivamente al sistema y el autoconsumo se desarrolla masivamente, el precio de captura solar, y esto hay que saberlo, hay que ser conscientes, va a ser bajo. Va a ser de 10, de 20, de 30, no sabemos cuál va a ser, pero va a ser bajo. Si inyectamos tanta energía solar a la misma hora, eh, eh, en buena hora tendría yo un PPA a 10 años y no, y no preocuparme de este problema sobre el que no puedo actuar. ¿no? Con lo cual, mi consejo es, sin duda, estrategia prudente, especialmente si hay financiación, en la medida de lo posible, coberturas y aprovechad los precios altos que hay ahora. Gracias, Dani. Interesante intervención. Juan, eh, eres miembro, aparte de, de secretario de, de Ampier, eh, también de la Fundación Renovables. En esos foros donde estás presente y viendo eh, la prensa diaria, eh, como el Gobierno eh, propone medidas para limitar el precio de la energía a 180, mandar una parte al déficit de tarifas, sacar el gas del, de la conformación del precio del mercado mayorista, por tu experiencia, tu conocimiento, ¿qué consideras? que eh, ¿Cuál sería la mejor fórmula o cuál crees que finalmente eh, puede eh, acabar aprobando nuestro gobierno? Bueno, por, por mi experiencia creo que es un error que estemos aquí una ingeniera de los abogados porque esa pregunta la contestaría mejor tres psiquiatras, por lo menos para que, en, por lo menos para que fuesen capaces de entenderla, de entenderla a alguien. ¿no? Eh, pues no sé, algo, lo acaba de decir Dani ¿no? también ahora, algo sin ninguna duda va a pasar. Eh, no sé si en los próximos días o en las próximas semanas, yo creo que pronto. Eh, yo recuerdo una, un evento en, este, en esta sala, un evento... Quiero recordar que de APA, que en, una, en esta mesa, una mesa muy parecida, a alguien que pasó completamente desapercibido, esto fue en el mes de septiembre, eh, alguien de OMIE dijo, bueno, ya, ya empezaban los os acordáis, los precios a subir por encima de 100 y, y ya estamos todos atacados y, joder, esto es una locura. Y esa persona que dijo algo, que insisto, pasó completamente desapercibido, nadie le hizo, hizo pregunta, yo fue lo único que salió en claro de ese día, es que en la primera semana de abril el hace el organismo de, de organismos reguladores de, la, de, de, de todas... De todas de Europa iba a tomar una decisión sobre, la, sobre limar las ineficiencias del actual mercado marginal. Ahí quedó. esto Estamos hablando del mes de septiembre y esto va a seguirse produciendo. ¿Qué sucede? Que ahora, efectivamente... Todo se ha precipitado, a ver que yo no creo que vaya a pasar nada mañana y pasado, más que más queden directrices, ¿por qué? Porque es que los que saben no son los de mañana y pasado, los que saben son los otros, quiero decir, son los que van a poder, porque si no nos vamos a encontrar con ocurrencias como lo de topar con 180 euros, me va a tirar el gas, que es claro, es un estropicio en el sistema enorme que no puede ser. Ahora, lo último que se ha escuchado es que quizás se desacople de otra manera, que simplemente la casación del gas va por otro lado y la diferencia entre la casación del resto y la ...la casación del gas se incorporará como un peaje prorrateado. bueno Dios santo, Julia, seguridad jurídica. Esto tela, quiero decir. entonces Pero sí que es cierto que si no hace nada Europa lo hará España. Porque esto es susto o muerte. No hay discusión. Y eso va a traer conflicto. Y eso va a hacer que algunos de los que operamos en este mercado suframos. Es indiscutible. Quien no lo quiera ver es que no sabe lo que está pasando... Algo va a pasar, algo va a pasar porque es imposible mantener el, me, el mecanismo, lo, lo, que, lo que está sosteniendo ahora. Los productores, los productores sufriremos, los que están en recorre tendremos reliquidaciones y liquidaciones unas y otras, por tanto, seamos prudentes con respecto a no pensar que lo que estamos capitalizando va a ser nuestro forever and ever, que no va a ser así. Los que no están en el recorre y van a, que no se alucinen con que van a cobrar lo que están cobrando ahora por lo mismo que está diciendo Daniel ahora, porque es que es mentira, mentira. Y si no tomas esa consideración incluso para financiar una instalación que quieras poner, estás abocado a fracaso y a la ruina en algún, en algún momento. Van a sufrir las comercializadoras, van a sufrir, y van a sufrir mucho, porque es, es verdad que hay muchas que realmente no aportaban un valor especial a lo que, a lo, a lo, al mero tránsito de electricidad. Por tanto, van a sufrir. Entonces, la que no sea capaz de dar un elemento disruptivo, la que no sea capaz de dar, apoyar gestiones de demanda, apoyar gestiones agregadas, apoyar otros servicios, va a sufrir sin ninguna duda. Por tanto, creo que hay que ser cauteloso, hay que estar atento y... Mmm, no perder la cabeza con todo lo que va a pasar, pero desde luego sí estar atento porque vienen curvas. Dada la hora y antes de seguir yo eh, eh, haciendo preguntas a los, a los ponentes, ofrezco allá a la sala, el que podáis dirigir a cualquiera de los tres, alguna pregunta sobre la materia de comercialización, distribución, problemática, visión a futuro de los tres intervinientes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Creo que hay hambre ya. ¿eh? Eh, Nuri, eh, desde la cooperativa, eh, ¿cómo se puede potenciar, promocionar eh, la eh, construcción, el desarrollo de proyectos con generación distribuida? ¿Qué ideas tenéis desde la cooperativa? ¿Qué futuro veis en ese ámbito? Bueno, en realidad va muy ligado a la capacidad de conexión, ¿no? porque en nuestro caso nosotros somos una cooperativa que, que somos la, la más grande ¿no? quizá ahora ya en Europa y tenemos este desequilibrio Tan, tan peligroso que hay en este momento, ¿no? Porque o sea, la idea cuando se, se crea Soma Energía era una cooperativa como las que hay en Europa, que tienen básicamente pues generación, ¿no? Y las que tienen también comercialización, pues por ejemplo EcoPower, ¿no? que es la cooperativa de Bélgica, y los tienen una generación al 100% y no aceptan nuevos socios hasta que no cubren, ¿no? esta generación y ahora pues están todos allí en, pues tomándose unas cañas, ¿no? Y, y esta crisis es evidente. Evidentemente no les está afectando para nada. Y claro, por eso nosotros ahora estamos viendo que uh, como cooperativa, y ya no solo hablo de suma energía, ¿no? porque en Unión Renovables desde en España que hay 16, ¿no? hay más cooperativas, pero allí, no en la Federación, en España hay 16 cooperativas, pues la mayoría no tienen una generación o, o la generación es una parte muy pequeña. ¿no? Yo pienso que aquí tenemos que dar un cambio si queremos también pues, ser ¿no? un, un actor que tenga un impacto real y tenemos que, que avanzar en generación o en contratos de compraventa con pequeños productores también y, porque si no, es lo que ha dicho ¿no? Juan Castro que que vamos a pasar algo muy mal. Nosotros hemos ahora levantado pues, 15 millones de capital social voluntario para hacer frente a esta, ¿no? a, a, a esta situación. Pero, claro, el límite está en 3.000, ¿no? Y es lo que decimos, no sabemos. Claro, nosotros vamos a focalizar, intentar buscar proyectos de generación. Ya en Cataluña queremos, pero es que ya si nos lo ponen tan difícil allí, pues tenemos socios en toda España donde sea posible. Pero claro, uh, tenemos muchos socios que no, nos llegan, ¿eh? a través de los socios nos llegan muchos terrenos. Uh, tenemos una vista muy grande de terrenos, pero todos están en ubicaciones donde hay cero capacidad. ¿no? Y es este el verdadero problema. Bueno, una vez ya superado este, después es el otro. ¿eh? Que, por ejemplo, hemos tardado cuatro años, cuatro años para tramitar un proyecto de 2,7 megavatios en Cataluña. Claro, a este paso nos coge a todos en camello. Es que es, es así, o sea, evidentemente nuestra apuesta es la generación pequeña distribuida, pero, pero claro, sí, sí se puede porque es Interesante complicado. visión desde el punto de vista sí. cooperativo. Dani, la misma pregunta. Eh, desde el punto de vista empresarial, societario… Como comercializadora, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenéis idea para potenciar esta generación distribuida? Bueno, pues por un lado, eh, lo que llamamos la revolución de los tejados, es decir, llenar los tejados de placas solares de nuestros más de 400.000 clientes por toda España, hay un potencial enorme, pues usar eso, ¿no? Eso por supuesto. Y después nosotros trabajamos con más de 1.500 productores independientes, eh, con PPAs de hecho Miguel Ángel con, contigo trabajamos eh, eh, con PPAs, con representación de mercado eh, y lo que hacemos es eso O sea, en condiciones normales a lo mejor dices ostras, me voy a meter en un PPA a negociar eh, para un mega eh, eh, que van a ser horas y horas y horas de negociación eh, y de que me aprietes y de que te apriete y, pues no me interesa, no hay comercializadores que dicen menos de 10 megas ni me molesto, nosotros no nosotros tenemos un programa eh, de pequeños productores está aquí Alba de mi equipo que es justamente la persona que lo lidera eh, que es pensado en oye, aunque sea, aunque sea que me va a llevar más tiempo, aunque igual no me rente es el modelo en el que creemos, nosotros creemos en modelo de menos de 5 megavatios, sea, es necesario es imprescindible que no todo acabe en ganos de las grandes eléctricas y por lo tanto vamos a dedicar tiempo, recursos, esfuerzo a firmar este tipo de PPAs con todo el que quiera de potencias de cualquier tamaño Asistentes, público, alguna alguna pregunta, algún refuerzo, antes de dar la palabra a Juan Castro Gil como secretario, al que le voy a ceder para que clausure las jornadas alguna cuestión que queráis reforzar que se nos haya quedado en el tintero pues Juan, por favor, clausura las jornadas. Ay, ¿Sí? Pues adelante, por favor, Mario. Sí, pero Perdón. si no le importa, ¿qué le parece si lo hacemos si lo hacemos personalmente a él a la salida? Está, a ver, es, es, está si ahí. solo esta cuestión no hay problema. Jorge, por favor. Haga usted la pregunta, caballero. Haga usted la pregunta. Haga usted la pregunta. Quería pedir una estimación de, de la inversión y del tiempo de ejecución de un proyecto para autoconsumo de una vivienda unifamiliar. Pues, eh, en este momento depende un poco si tenemos con baterías o sin baterías y el consumo que tenga la vivienda, pero hay proyectos que estamos hablando desde los… en torno de los 5.000 euros a los 8.000, en ese entorno con baterías, sin baterías, en función del consumo que tenga la vivienda… Y, y en principio, o si sea, además nos podemos acoger a algún tema de, de ayudas que en principio está abierto, estamos hablando de periodos de retorno, eso, en entorno de cinco o seis años, una cosa así. ¿Eh? eso es los entornos de inversión. Número gordo, ¿eh? Luego eh, sí que nos gusta ver un poco el perfil de consumo de cada vivienda y hacer un traje a medida, pero en ese entorno. ¿Eh? Dos días, en una vivienda de uno o dos días, ¿Eh? No, hombre, evidentemente, de unos días de trabajo físico, más o menos lo que es la desde que se firma hasta que se hace unas ocho semanas, y a partir de ahí dos días de trabajo físico en la vivienda, más o menos, en ese entorno. Si que luego podemos ver detalles. Gracias. Miguel Carrá. Jorge, tenemos que pelear porque sean dos días todo incluido, por favor. Miguel. Incluido el cobro, también, sí. Miguel, por favor. Eh, Mari, Miguel. Mi... Mari, Miguel. ¿Mari? María José. Para Daniel. Eh, como trabajas sobre una comercializadora, para todos los que estamos aquí eh, ahora mismo presentes, y quería preguntarte eh, ¿cuál sería el consejo que nos darías en este momento, bajo tu punto de vista, para poder obtener un precio más económico, no ya en Ola luz sino en cualquier otra comercializadora y porque hay tanta diferencia de precios entre unas comercializadoras y otras cuando quizás los gastos no sean muy diferentes, no lo sé. Si va por el personal, si va por la compra de energía, que se hace a mayor tiempo, con menos tiempo. ¿Qué consejo nos darías para todos para cambiar de comercializadora y que les saliese el precio del kilovatio más económico? Gracias. Pues muchísimas gracias por la pregunta, porque no es un tema que, que pudiera tocar por, el, por el, el tema de la mesa, pero, pero es, es muy pertinente. ¿no? En, en, en cuanto a precio y comparado en la CMC se puede mirar cada uno con su código postal y, y mirar lo que conviene. Pero es que más o menos hay ofertas que están en el mismo rango, que es las de comercializadoras independientes, 10 euros arriba, 10 euros abajo, en función del momento y, y de la vivienda y de las características, pero está ahí. Y hay unas ofertas, o sea, si todas las comercializadoras estamos entre 300 y 330 euros mega, más o menos, con precio final, de repente vemos unas poquitas comercializadoras a 160, 170, 180. Eh, son comercializadoras que además tienen acceso a energía amortizada, nuclear, hidráulica, más barata, casualidad. Y a mí esa no me la ofrecen, desde luego. Yo la he pedido y no, no me la han ofrecido, ¿no? esa energía más barata. Con lo cual esto se llama dumping. Están vendiendo eh, por debajo de precio de coste. Es decir, si una, si una generación... ¿Nuclear puede vender al mercado hoy día a 200? ¿Por qué le vende a su intragrupo a 50? ¿Que alguien me lo, o sea, yo, yo no soy capaz, ¿eh? no tengo la respuesta, pero en conclusión, como consumidor, ahora mismo eh, eh, lo más eh, barato es engancharse a la droga de, de la nuclear y de la hidráulica amortizada eh, que está totalmente por debajo de coste y, por lo tanto, eh, ir a las ofertas de dumping que están haciendo las grandes eléctricas. eso Lo digo como, como, como miembro de la luz, pero es que es así. ¿no? Entonces, siendo honestos, ahora mismo el, el, lo que tendría que hacer la CNMC es intervenir esta política de dumping de precios eh, y hasta que no lo haga eh, ni energía ni La Luz, ni, ni FENIE ni, ni ninguna otra, podremos competir con, con esta situación eh, tan desafortunada. ¿no? Sí que hay una normativa para hacer unas subastas para para comercializadoras, para poder acceder a esa energía que ellos sí que tienen y nosotros no. En Francia se hace, el 40% de la energía de EFE se tiene que subastar a competidores, pero en España por ahora esta subasta que se aprobó en octubre todavía no ha sido convocada. Con lo cual, eh, ahora mismo yo lo que os aconsejaría es entrar en el comparador de la CNMC, si os da igual si la energía es renovable o no y si es un grupo empresarial multinacional o no, si es una gran eléctrica o no, lo más sensato es ir si es una gran eléctrica, energía fósil, si, si os interesa renovable, pues ya quita, ponéis esa etiqueta a la CNMC y os saldrá la opción más barata de renovables. Pero esta subasta va incluir a nuclear también. Claro. Sí. Y además hay otro, hay otro elemento que, y con esto sí que eh, concluyo, y sí si, y si es algo que me interesa mucho, que quede que, que constancia, sobre todo para, los, para lo que son los pequeños operadores, que básicamente es el sustrato de la asociación desde siempre. Eh, lo que está diciendo Dani y lo que ha apuntillado Nuri es evidente, pero hay otra cuestión también evidente. Y la otra cuestión evidente es que, eh, tanto por un lado las distribuidoras, como hemos tenido muchas veces ocasión de comprobar mmm, con respecto a, la, a los abusos que está viendo constantemente, eh, que no tenemos mucho que hacer, también pasa con las comercializadoras. También pasa, quiero decir. ¿Y pasa por qué? Porque básicamente el sujeto, el consumidor o el pequeño operador son operadores muy simples, con un conocimiento muy mínimo, en un entorno muy complejo. Y esa circunstancia que, hemos, que conocemos claramente como productores a los que han crujido inmisericordemente y nos han dicho que teníamos que haber sido mucho, más, eh, mucho mejor gestionados, eh, pasa también con los consumidores y también con los productores. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una, muchas, alguna de las ofertas que está identificando Dani a 170, alguna en concreto, eh, identifica que no tienen penalizaciones. Esto pasa con muchas por, por marcharte. Lo cual es falso, no te cobran un dinero por marcharte. Perdón, no te cobran una cantidad fija por marcharte, pero no te ponen o te ponen en letra muy pequeña, que solo entendemos cuatro o cinco en el país, que lo que te están haciendo es que si tú te marchas un día porque dices que… porque claro, en algún momento no va a estar a 170 y va a estar a 60 otra vez o 70 otra vez… Tú, claro, no, no te penalizas un, un, un porcentaje concreto. No, ¿qué, ¿qué te penalizan? Te hacen la cuenta de la vieja y te, te, la, de la diferencia que hay entre la situación de mercado y la situación que tenían ellas, te reliquidan. Esto lo está haciendo una compañía muy importante en este momento con una oferta del importe que está diciendo Dani. Esto está sucediendo. Pero pasa exactamente igual con, incluso con los PPAs que firmamos como productores. Ahí también tenemos que tener cautela. Creo, soy, estoy absolutamente... De acuerdo con lo que acaba de decir Dani. Pero seamos cautos, que no perdamos la cabeza porque pensemos que ahora está muy alto, que va a estar siempre. Pero también seamos cautos a identificar todo lo que firmamos, porque en muchas ocasiones nos encontramos con cláusulas que hemos visto durante estos diez años en diferentes comercializadoras especialmente complejas y especialmente abusivas en las que no queda demasiado claro la facilidad que tienes para abandonar ese contrato con ellos. Es seguridad jurídica para unos y para otros. Tú asumes un contrato, vas a cobrar un precio, por independencia que esté el precio. Pero seamos cautos, por favor, porque en esto que acaba de decir Dani, en eso que acaba de decir Miguel, hay siempre letra pequeña. Por favor, es muy importante que perdamos el tiempo, que no lo perdemos, pero no el dinero, perdamos el tiempo en identificar si verdaderamente es mejor o no. Es muy, muy relevante. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Excelentísimo señor don Juan Castro Gil, amigo, le cedo el placer, el enorme placer de clausurar estas jornadas. Bueno, nada, el enorme placer básicamente porque estoy sentado con dos amigos entonces y, y otro me está dando el final. Gracias por haber aguantado hasta las… 3 menos 25, espero que por lo menos, como yo siempre digo, cuando vamos a muchos arauds, casi muchas veces no aprendemos nada. Basta con que aprendamos una pequeña idea, con que tengamos un concepto nuevo, con que hayamos conocido a una persona que nos sirva para nosotros para que sea exitosa la jornada y en ese sentido espero que lo haya sido para todos. Gracias a, a por